Muy buenas a todos, toca volver con los noticieros, pues aunque estemos en temporada baja, no para de salir información. En esta ocasión traemos todas las novedades del mercado ciclista, centrándonos en el futuro de Nairo Quintana, comentamos las nuevas retiradas y cositas de algunos equipos, y terminamos con todas las noticias del mundo del ciclocross. Mañana mismo tendréis otro noticiero con el resto de novedades de la última semana. Antes de nada, tenéis en el canal el último vídeo que subí en el cable de los jóvenes talentos más prometedores que debutarán en profesionales el año que viene, como Romain Gregoire o Leo Hater. Echadle un vistazo, seguro que alguno destacará muy pronto y que mejore conocerles de antemano. Ahora sí, espero que os guste este vídeo. Un like y una suscripción, siempre son bienvenidos. ¡Vamos con la información! Empezamos este noticiero con la sección del mercado ciclista World Tour, Hemos de centrarnos en Nairo Quintana, que esta semana volvió a asegurar que ya tiene equipo, pero que por respeto y como parte del acuerdo con él mismo, no lo desvelará todavía. El primer detalle que ha ofrecido NW Radio es que el año que viene, muy posiblemente, será de la partida en el Giro de Italia y la Vuelta a España, respetando eso sí, los designios de su nuevo equipo, y aseguro que hay Nairo para rato, que no está acabado y que sobre la tirada va a tener que esperar. ¿Será un equipo World Tour? Lo desconocemos, y el propio Nairo no llegó a confirmarlo, pero los tres últimos que han salido ya han desmentido su supuesto interés en el de Cómbita. En cuanto al Bahrain Victorious, que comentamos en el quinto noticiero ciclista de noviembre, gente del equipo y el propio manager de Nairo, Giuseppe Cuadro, negaron a VeloNews esta supuesta unión entre las partes. Esta semana, publicaron en el medio de Antena 2 otras dos nuevas opciones que se habían interesado en Nairo, el IF Education Easy Post y el Intermarché. Del primero se destacó la conexión sudamericana, pero Voters comentó en Twitter que era la primera vez que había oído hablar de la posible llegada del colombiano a su equipo, algo que resultaría complicado al tener la plantilla 2023 ya cerrada. Lo mismo ocurre con el Intermarché, donde uno podría pensar que Mangis marcharía al Tour y Nairo encabezaría el equipo en las otras dos grandes pero la respuesta irónica de su director de rendimiento, Eike Wiesbeck, fue seguida por una confirmación de que no ha habido contacto alguno con el de Cómbita y que los planes para la temporada que entra se basan actualmente en los 28 corredores que están bajo contrato con el equipo belga. ¿Cuántos equipos más serán rumoreados antes de que se haga la anuncia oficial? ¡Hagan sus apuestas! Más allá de Nairo, tenemos muy pocas novedades en el World Tour, pudiendo destacar que Domenico Pozzovivo rechazó la propuesta de renovación del Intermarché y también al Astana. Tras entrar como aprendiz el 1 de agosto, el portentoso sprinter Gleb Siritsa ha firmado por el equipo kazajo hasta finales de 2024. Hablo más de Siritsa en el vídeo de Jóvenes Promesas para 2023 que tenéis en la descripción. También continuará, dos años más en el equipo, el reciente campeón sub-23 en Wollongong, Yevgeny Fedorov, que espera seguir creciendo y acumulando experiencia. Por su parte, el joven Gleb Bruchensky y el veterano escalador Andrei Zeitz continuarán un añito más en el Astana. Sebastian Reichenbach, que en 2023 competirá al 99% en el Tudor, ya se despidió del Grupo G en redes sociales, mientras que la situación de Anthony Julien en el AG2R todavía no ha sido resuelta, cabiendo la posibilidad de que renueve con el equipo. Vamos ahora con ProTeams y empezamos con el Burgos BH, que anunció la renovación de 10 de sus ciclistas para la temporada que viene. Estaréis viendo sus nombres en pantalla, destacando al sprinter Manuel Peñalver, a los combativos Ángel Madrazo y Jet Sebol, Jesús Dezquerra y Víctor Langelotti. Además de Oscar Cabedo, otro que no continuará en el equipo burgalés es Alex Molenar, que confiaba en su renovación, pero al no tener noticias desde la escuadra ha decidido buscarse nueva casa para 2023. Seguimos con los dos equipos que han descendido. Por el loto sudal tenemos dos fichajes extraños para la tendencia de la escuadra, se trata del veterano escalador Eduardo Sepúlveda, que podría ser el mejor hombre para las generales de vueltas por etapas del equipo, y del desconocido Johannes Adamietz, un ciclista de 24 años capaz en la alta montaña y las colinas que lleva varios años en continentales alemanes. Por otro lado, en el Israel Premier Tech no continuarán ni Alex Catafort ni el escalador James Piccoli, aunque ambos quieren seguir compitiendo. En el B&B seguimos con la incógnita de cómo continuará el equipo en 2023, y parece que, de acuerdo a VeloClub, el AG2R y OTAN Energies se habrían interesado en los servicios de un joven del equipo que llamó mucho la atención el año pasado, Axel Logans, aunque nos han dado conversaciones avanzadas. Del 1 X tenemos las renovaciones de dos jóvenes en Martin Juranstand y Sindre Kulset, que seguirán en 2023 a diferencia de los otros cuatro que estaréis viendo en pantalla. Warstead se retira del ciclismo profesional y Christian Kulset pasará a formar parte del cuerpo técnico, como ya se había anunciado hace un par de meses. El Eolo Cometa ha cerrado una plantilla de 20 corredores para 2023, con las contrataciones de Andrea Garrocio y de Matías Weiss, hermano de Davide, que ya estaba en el equipo. En equipos continentales, he querido destacar últimamente la renovación de Fabio Duarte con el Team Medellín EPM para 2023 y el fichaje de Víctor Martínez por el Electro Hiper Europa, el castellonense, subcampeón de España élite, vuelve a sus 37 años al equipo en el que estuvo en anteriores temporadas. Y en el mercado de ciclismo femenino, además de las 8 renovaciones en el Vizcaya Durango, tenemos que Anna Kissenhofer, la épica campeona olímpica en Tokio y que casi repite una hazaña similar en la pasada vuelta con el Soltec, podría haber apartado su carrera como profesora y matemática en favor de volver a competir a tiempo completo como ciclista profesional. Se rumorea que haría su vuelta en el BB femenino de Jérôme Pinot si el proyecto acaba saliendo, siendo una de las 12 ciclistas firmadas. Hablaremos más del BB en el apartado de equipos. El otro anuncio es el fichaje de Marjolaine Van Gelove por el Human Power Health. La holandesa viene de la Wahoo y seguramente sea la líder para las clásicas de la escuadra estadounidense. Toca ahora la sección de ciclistas particulares, que iniciamos con Luis León Sánchez. El murciano no estaba cómodo con el Bahrein y prefirió romper el acuerdo que le acababa la escuadra para la temporada 2023, optando por volver a un equipo que conoce y en el que podrá disfrutar de nuevo del ciclismo y estar motivado, el Astana. Luis lo ha firmado por un año con la posibilidad de extender otro más. Mientras estas condiciones se cumplan, continuará en el pelotón, aunque no quiere llegar al punto en el que se dé cuenta de que sobra en el mismo el murciano no tiene muy claro si continuará ligado al ciclismo cuando cuelga la bici, pues si dice adiós, será para pasar más tiempo con su familia, algo que no podría hacer realmente como director deportivo. Y hablando de español, os dejo en la descripción una entrevista realizada por Cycling News a Enric Mas, en la que habla sobre el pánico que tuvo a los descensos en el Tour, cómo se generó esta inseguridad y cómo se recuperó. También hemos de hablar del ex ciclista Peter Wenning, que compareció el viernes 25 ante un juzgado en Países Bajos al haber sido acusado por su antigua esposa y su hermano por unas agresiones y amenazas que tuvieron lugar presuntamente la pasada Navidad. Wenning, por su parte, ha denunciado al que fuera su cuñado por asalto y daños, pues le rompió la mandíbula. El abogado del actual director deportivo en el Bike Exchange pedirá la absolución, pero se han pedido horas de servicio comunitario para ambas partes. Tendremos el veredicto el 9 de diciembre. En cuanto a retiradas, antes de hablar de las que se han anunciado, tenemos a tres ciclistas que podrían unirse a la lista en poco tiempo. Se trata de Diego Rubio, Sander Armé y Marco Canola. El español ha tenido un triste 2022 afectado primero por una rotura en la cabeza del fémur en el Trofeo Alcudia, que fue seguida de una fractura abierta de cúbito y radio justo a volver a la competición en el Tour de Estonia. Lo peor llegó en la operación que realizaron en el País Báltico, que fue un absoluto desastre. Rubio tuvo que pasar por quirófano otra vez en España, y los médicos dudan si podrá recuperar la movilidad plena en el brazo afectado. El ciclista no se da ningún plazo para su recuperación, y si bien ha sido renovado por el Burgos BH, aunque no ha cerrado del todo la puerta para un futuro, no quiere que este sea su final como profesional, aunque reconoce que ha de ser realista. Por su parte, Sander Armé desea continuar como pro tras quedarse sin contrato en el Cofidis, pero si le llega un trabajo en el mercado inmobiliario antes de firmar con algún otro equipo, no tendrá ningún problema en retirarse a sus 36 años. Y en cuanto a Canola, que se quedó sin empleo tras la desaparición en marzo del Gazprom-Rusvelo, ha asegurado que si no encuentra nuevo destino a finales de 2022, se despedirá del ciclismo. Ha tenido contactos con varios equipos, pero ninguno llegó a concretarse. Ahora sí, los tres que se despiden ya del pelotón son el español Alberto Gallego Ruiz, que estuvo varios años en el Radio Popular Boavista y tuvo un buen 2015 antes de ser asesinado al año siguiente casi cuatro años por Stanol Zolol. Cypher Warstead, a sus 26 años, uno de los cuatro de los que se despidió el Unorex en las redes sociales y Azke Soet, que tras recuperarse de la anorexia que sufrió durante 5 años ha decidido colgar la bicicleta y se incorpora como embajadora de un proyecto que lucha contra los trastornos alimentarios, en el deporte y por un rendimiento saludable. Y tenemos novedades de dos retiradas de las que hablamos en noticieros anteriores. Iljo Kaise celebró este jueves su evento de retirada, Merci Iljo, en el velódromo de Quicke, acompañado de su familia, amigos, 6.000 aficionados y compañeros como Cavendish, Ebene Poel, Bonen, Gilbert, Derbstra o Viviani. Tras ser coronado emperador de Gante, el Quickstep le espera como nuevo director del equipo. Mientras que San Cantón, de la Manuela Fundación hasta julio, se ha incorporado al área técnica de las estructuras deportivas de la Fundación Alberto Contador de cara a la temporada 2023. Vamos ahora con la sección de equipos, que hemos de comenzar con el B&B Hotels. El medio Cyclims Actu comunicó que los corredores con contrato del equipo habían recibido carta blanca para buscar nuevo destino para la temporada 2023. Afortunadamente, este rumor fue rápidamente desmentido, y se esperan noticias la semana que viene de los nuevos patrocinadores oficiales que llegarán al equipo. En el World Tour hemos de destacar la vuelta de Ian Stannard a Linneos como nuevo director deportivo. Stanaria estuvo en el equipo entre 2010 y 2020 antes de verse forzado a retirarse. También llega al Ineos Dayo Sanders, reputado entrenador de Taiman Aresman y otros en el DSM. Otro equipo World Tour que ha realizado ajustes es el Bike Exchange. El histórico director deportivo Matt White pasará a ocupar el cargo de director de alto rendimiento y competición. Además, se ha hecho oficial la llegada de Rafa Valls, antiguo pro español, como nuevo director deportivo para el equipo masculino. Y un equipo que ha perdido esa categoría World Tour, el loto sudal, continúa la búsqueda de su nuevo CEO. Tras el rechazo de Axel Merckx, ahora ha sido el propio equipo el que ha dicho no a otro posible candidato, Andrei Chimil. El Moldavo, nacionalizado belga, aseguró que le rechazaron aduciendo una experiencia insuficiente, algo que considera absurdo al haber sido entrenador en el Katusha o ministro de deportes de Moldavia. Frank Laurier, Exceo de Cycling Blanderen suena como otro posible candidato al puesto y llama la atención que para el proceso de selección el loto haya dependido de Blackbox, una firma de cazatalentos que ofreció una lista de candidatos para el puesto al equipo, veremos si esta subcontrata acaba siendo efectiva. Seguimos con la bardiani CSF, que sustituirá las bicis Cipollini por las de Rosa, tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes por el que la marca suministrará las bicicletas de equipo para los tres próximos años. De acuerdo al comentarista Luis Fernando Verde, y tras una conversación con Gianni Savio, el Androni, Drone Hopper este año tiene garantizada su continuidad en 2023, en categoría continental. Su primera competición será la Vuelta al Táchira, y no estará en la salida de la Vuelta a San Juan. Y terminamos con lo último del col Wahoo. Si en el quinto noticiero de noviembre dimos las primeras informaciones, ahora se ha desvelado que el es el que ha puesto fin a su acuerdo como patrocinador del equipo. La marca continuará como patrocinador menor y proveedor de la equipación, pero existen dudas sobre la estructura y el programa de carreras para 2023 del equipo, y dos ciclistas ya han abandonado el barco. También tenemos muchas novedades en el Ciclocross. que empezamos con Mathieu van der Poel. El holandés volvió a los entrenamientos de Zico Cross el pasado 20 de noviembre e hizo oficial su calendario para estos meses, en el que competirá en 14 pruebas, concentradas especialmente en el periodo de Navidad. Van der Poel debutará este domingo en la Copa del Mundo de Hulst, un poco antes de lo que tenía pensado originalmente. Tendrá dos parones, uno en diciembre y otro a mediados de enero, por concentraciones del Alpecín, y la última le impedirá correr los nacionales holandeses. Todavía queda por decidir qué hará el fin de semana previo al Mundial en Hogerheide, su gran objetivo. De Woodburn van Aert no sabremos su calendario de Tico Cross de 2023 hasta diciembre, aunque muy seguramente está en gerentals el 3 de enero y ya sabemos que el Mundial en Hugerheide será su único gran objetivo de esta temporada. Su presencia en los nacionales belgas es una incógnita por una concentración del Jumbo y Van Aert ha declarado que no espera estar a buen nivel hasta Navidad. Ya, seguro. Pues estos últimos días se ha visto afectado por un resfriado que ha dificultado su preparación. Es por ello que tuvo que retrasar su debut hasta Amberes, cuando realmente quería empezar en Kortrich. De momento, los dos titanes se enfrentarán en las pruebas que estaréis viendo y ninguno estará en el GP Sven Neis en Val el Año Nuevo. El tercero en Discordia, Tom Pitcock, si bien tiene la duda de si fenderá su título mundial en Jürgen el 5 de febrero, pues quiere estar al 200% en las Clásicas de Primavera, sí que tiene varias pruebas ya confirmadas. El británico volverá a hacer doblete este fin de acudiendo a la cita del X2O en Kortrich, que a la hora que suba el vídeo ya se habrá celebrado, y a la Copa del Mundo en Hulst. La organización de la Copa del Mundo de Dublín confirmó su presencia el 11 de diciembre, por lo que coincidirá con Van Aert, y también estará en sole contra Van Der Poel el 17. Por su parte, Tim Merlier volverá a hacer un programa de Ciclocross reducido, al igual que el año pasado, y la organización de Ciclocross de Oguet una prueba francesa a nivel C2 que se celebra el 18 de diciembre, ha confirmado su presencia. Florian Vermeers también preparará su temporada de carretera con el Ciclocross cross y será de la partida en cinco carreras a finales de diciembre e inicios de enero como MOL. Está tratando que su compañero en el loto, Bertman Moore, se una a él. Otra noticia la tenemos en la retirada de David Van der Poel, el hermano de Mathieu, que espera poder ser de la partida en los mundiales el 5 de febrero para poner punto y final a su carrera. Los problemas en la espalda han condenado una carrera que prometía, y para estos últimos meses David ha confeccionado un programa corto e intenso centrado en los circuitos con arena y barro como Coscaide, Moll y Zonhoven, en los que menos dolor sufren en su espalda. Continuamos con Tormans, que parece haber finalizado de una vez por todas el culebrón de su continuidad. Finalmente no lo hará ni con el Quickstep ni con el Intermarché, pues un acuerdo de tres años con la segunda escuadra que se estaba negociando finalmente no se materializó. Así, Jan Tormans ha decidido no patrocinar a ningún equipo en 2023, mientras que el Intermarché continuará su equipo en Cyclocross. Y atención, porque tres de las cuatro siguientes pruebas de la Copa del Mundo han cambiado sus horarios para no coincidir con el Mundial de Fútbol. Se trata de Hulst, Amberes y Valdisole, cuyas pruebas élite masculinas no tendrán su tradicional comienzo a las 3 y 10 de la tarde. Habréis visto los nuevos horarios en pantalla. Una gran noticia es que los organizadores de Cicocross Lago de Aspontes, una prueba de nivel C2 que celebró su exitosa y llamativa primera edición este año, tienen un plan a largo plazo que culminaría con la carrera convirtiéndose en una prueba de la Copa del Mundo. El año que viene esperan poder formar parte de la Copa de España de Cicocross y alcanzar el nivel C1. Y terminamos con una propuesta interesante del comentarista Paul Herigers. Todos sabemos que hay diferentes tipos de neumáticos, pero diferenciarlos a simple vista como espectadores es difícil. Es por eso que Herigers lanzó la idea de incluir un sistema de colores en el lateral de los distintos neumáticos para así poder diferenciarlos fácilmente. Esto se hace en competiciones como la Fórmula 1 o la IndyCar. ¿Qué os parece la propuesta? Y aquí finaliza este noticiero ciclista en el que hemos dado todas las novedades del mercado de ciclistas particulares y retiradas, equipos y ciclocross. Recordad que mañana tendréis en el canal el resto de noticias de la última semana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like y suscripción siempre os agradecen. Nos vemos en la próxima.